El bar estoy esperando por ti. Tengo juca, tengo romo y también tengo wii. Dime a ver qué lo que... Si vas a venir con un coro de amita para darle A recuerda siempre ha sido el empresario de antaño, nena, ven a mi lado. Mira que los dos somos del mismo barrio, el barrio llamado Villa Consuelo. Un sentimiento que yo llevo de pequeño y te entiendo, lo pedí de corazón. Este tema me lo pego pa' para yo y pensar. Tuve que improvisar. Este tema, mira, no me salió mal pa' vacilar. Tuve que enrolar una rama llamada la natural, la natural, la que me pone a gozar. En el para mí me puso mal allá en el para mí me puso a mala Malayalis, Malayalis, ¡Ay mala ya! Sentado en la esquina, tranquilón, pasando el rato, bebiendo de todo y reposando el arrebato. Tranquilo, está todo frío, mami, coge pa' que un rato. Que hace rato que te estamos esperando. Y aquí tenemos todo, aquí siempre estamos activos. Toro los metales, también sobra el efectivo. Trae pa' la amiguita, que este es el barrio mío y nadie te tocará porque los tigres son míos. Viene en la noche y se van al otro día. Dime, mamacita, dime quién lo diría. Que siendo una pop y villa con visitaría, vacilaría y te quedaría. Como Ferreira dime quién te sacaría Es que te gusta la bacanería El tigueraje y la vaina mía Ah, pero es que corté en el aire En el bar estoy Esperando uh, uh, por uh, ti Hasta cuándo, pero... Tengo Juca óyeme. Tengo Romo y también tengo whisky. Romo, Juca y whisky, Pero tú no vienes porque no quieres Dime a ver es lo que Y entonces te quedas Si vas a venir Allá, aquí, con un coro Correto. de amiguita pa' darle vinmín. Pues tú no me eres blanquita. Ella se pone fina cuando me camina junto con la amiga, pasa por mi esquina, eso me motiva. Aunque sea de claro y que yo sea de viva, quiere que la siga y yo le hago el coro porque me fascina. Que sube en la pasola, la malayita. Me dice al oído, Gary Calibra. Que la lleve para el fiesta, por la playita. Y que me le coma todo y no dejen ahí. Tiene en la noche y se van al otro día. Dime, mamacita, dime quién lo diría. Que siendo una popivilla con visitaría. Vacilaría y te quedaría. Como Ferreira, dime quién te sacaría. Es que te gusta la bacanería, el tigueraje y la vaina mía. En el para mí me puso malayali sencillo. Que se enfurecen porque brillo. A ese coro sin que trillo y malayito. De ustedes me despido. Soy real.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 en Villa Consuelo Tengo Juca Tengo Juca Tengo Romo Y también tengo wii. Tengo Romo y la Verde Y la Verde, la verde, la verde. Dime a ver ¿Qué es lo que? Dime a ver ¿Qué es lo que? Si vas a venir Tú vienes voy a buscarte más. Con un coro De amiguitas para darle bimbi Vamos a juntarnos Ya tú sabes quiénes son Son Gary y Leo Con el 83 Los Malayos soy volante y represento a Villacó, Conmigo no, sicario del barrio. ¿Pala?